Buenos días, mi nombre es Milson Betancourt Santiago, soy investigador en temas de ordenamiento territorial ambiental, he trabajado en varios países de América Latina, temáticas relacionadas con el desplazamiento, con el despojo, con la devastación social, ambiental, cultural, política, a nivel de muchos territorios en América Latina. Eh, soy co-coordinador, junto con Carmen Carmelo y con Carlos Walter Porto González, del grupo de trabajo Territorialidades en Disputa y Reexistencias Comunitarias, un grupo que quiere pues, trabajar esas dos líneas, por un lado visibilizar, todo lo relacionado con la conflictividad territorial múltiple que vive en América Latina y por otro lado destacar la importancia de las resistencias comunitarias eh, territoriales. Denominamos reexistencias en tanto que consideramos que no solamente se resiste frente a una amenaza, a un enemigo externo o local, sino que se existe de manera diferenciada y contrahegemónica. Entonces desde esa existencia que resiste es que valoramos el poder de lo comunitario desde sus territorios. Eh, en términos de hallazgos y aprendizajes de estos tres años de trabajo, pues en primer lugar eh, se destaca la continuidad eh, del, del extractivismo, de la devastación social, eh, económica, política, ambiental, cultural, en muchos territorios. Y eh, evidenciamos un proceso de profundización, degradación, complejización de estos procesos de colonialidad territorial. Todos se aceleran eh, a lo largo y de América Latina, ¿no? Mm, sea ya un tema minero, un tema petrolero, un tema de agroindustria, un tema de extractivismo urbano, en todos, casi en todos, eh, eh, evidenciamos pues, un proceso de aceleración, profundización, degradación y complejización de los elementos. En segundo lugar, vemos que la pandemia, si bien significó en un momento una frenada de estos procesos, luego generó una reactivación eh, muy fuerte, en tanto que se fue, iba de la mano de políticas que buscaban la reactivación económica. Entonces parecía difícil resistir y oponerse a proyectos que generaban empleo, que generaban activación económica, y esto, pues por un lado, presionaba la aceleración de estos procesos y, por otro lado, colocaba en una situación de vulnerabilidad a las comunidades, a las organizaciones que resisten a estos procesos. Eh, evidenciamos también que continúa existiendo una fragmentación en la comprensión de estas dinámicas, ¿no? Eh, las tradicionales perspectivas de las ciencias sociales están muy fragmentadas, ¿no? Estudios desde la sociología que entienden los procesos de transformación social ligadas a estos procesos de colonialidad territorial, estudios con un enfoque en temas ambientales, estudios con un enfoque en temas de género, estudios con enfoques en temas de, digamos, de la pérdida de poder político de las comunidades, pero hay muchos estudios de casos con muchos enfoques y formas de, de, de acercamiento y consideramos que sigue siendo pertinente e importante eh, apostarle a una comprensión conjunta e integral de estas dinámicas. De estas dinámicas pues eh, estos procesos no son o sociales o políticos o culturales o ambientales, sino que son todo eso de manera conjunta. Eh, no podemos separar la violencia contra las personas de la violencia contra la naturaleza, no podemos separar la devastación social del empleo económica de la devastación de los bienes eh, naturales. Entonces, eh, sigue manteniéndose una visión que fragmenta la comprensión y por lo tanto no podemos evidenciar la profundidad de esta problemática y sus causas más profundas y más estructurales. Entonces, eh, creemos que uno de los hallazgos y aprendizajes es, es la necesidad y, y la urgencia de renovar la teoría social crítica y las prácticas emancipatorias en América Latina y en el mundo en general para poder atender estos grados de, de, de conflictividad territorial y de devastación social, ambiental y, y múltiple. Por otro lado, también vemos como uno de los hallazgos y aprendizajes la necesidad de seguir profundizando eh, las conversaciones entre sectores críticos del norte y del sur global en tanto que hay como también a nivel de las regiones del mundo eh, una fragmentación en la forma como se comprende, y, en, y, y en los, en tanto en los temas como tanto en los, en, en los lugares de estudio. Entonces, mm, ha sido importante dentro del grupo y quisiéramos en la siguiente edición del grupo continuar estos diálogos con investigadores de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, en fin, digamos, del de, de, de, de, de norte, pero también con, con investigadores, eso no hemos logrado avanzar tanto, pero vemos que es muy pertinente porque estas dinámicas, si bien son comunes a, a, a nivel global, sí hay sus diferencias en las formas como se materializan concretamente en África, en Asia o en América Latina. Entonces también esos diálogos sur-sur consideramos que, que, que siguen siendo muy importantes. Y finalmente destacamos que eh, también en la fragmentación en las luchas, ¿no? Las luchas urbanas y las luchas, luchas eh, rurales, sobre todo. Y desde nuestra perspectiva, eh, eso es un problema, ¿no? Eh, muchos de los procesos eh, de ascenso de las izquierdas o de gobiernos progresistas en América Latina han tenido esa fragmentación interna. Y por ahí es que se han debilitado los procesos de cambio, ¿no? Entre luchas y reivindicaciones más urbanas y entre luchas y reivindicaciones más rurales y creo que eso es un tema de, de necesaria renovación de la teoría social crítica de las a, a prácticas de emancipación y, y valorar el componente de resistencias territoriales tanto desde el campo y desde la ciudad porque desde muchas perspectivas si siguiera pensando que lo territorial tiene que ver con un tema rural, con un tema de campesinos, indígenas, como si las ciudades no estuvieran en territorios concretos y no demandaran para su existencia, para su reproducción, unas territorialidades concretas. Eh, consideramos, y con esto cierro el tema de hallazgos y aprendizajes, que una articulación de los múltiples sectores críticos desde el campo y desde la ciudad de sus luchas urbanas rurales para trascender esa división del urbano y del rural sigue siendo muy importante en américa latina para presionar para transformar y para aprovechar mejor las, las posibilidades que tenemos de transformación que se abren ¿no? en, en américa latina a, aquí en colombia particularmente en este momento no eh, Segunda, la segunda, ya ustedes lo editarán, la segunda pregunta que, que, que traía esta, esta invitación era un poco relatar los procesos de incidencia eh, y de intervención. Eh, pues nosotros tuvimos una gran cantidad de foros, paneles, encuentros, unos a nivel local, en donde participaban algunos pocos miembros de de nuestro grupo de trabajo, otros más subregionales, Zona Andina, Cono Sur, Brasil, Caribe, y algunos regionales, algunos regionales virtuales, particularmente por la situación de la pandemia, y un gran encuentro eh, en, en el marco de la conferencia de Claxo el año pasado, tanto encuentros promovidos por nuestro GT, como una articulación que hemos logrado de 8 GTs dentro de Claxo eh, que queremos construir una red de renovación del pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias, y hicimos un evento eh, grande en, en, en México, tanto en la sede donde fue la conferencia de Claxo, como también sacar a Claxo de las universidades, y fuimos a una zona... Eh, del sur de México visitando una comunidad en proceso de resistencia, entonces este, este proceso digamos de encuentros que no es solamente es de intelectuales, de movimientos sociales sino también con comunidades y con gente del común que, que está trabajando estas temáticas, nos parece muy importante, siempre lo hemos hecho, lo continuaremos haciendo y siempre en esa, en, en esa mirada de vincular lo local con lo subregional, nacional y lo, y lo regional latinoamericano.